Hola, hola, buenas tardes. Aquí estamos comentando un día más la y hoy volvemos a Troya-Mizos, nuestra campaña con Agamenon. Ya tenemos unificadas al menos estas dos regiones de aquí, estas dos provincias. Ahora estamos en guerra con Azis y vamos a ir a por ellos a ahogarlos. Tenemos que conquistar, bueno, Egina, que es una de sus regiones, pero luego tendremos que bajar hacia el sur, hacia aquí, a todas estas islas del Marejeo, que... Nos van a venir muy, muy, muy, muy bien Si lo que queremos ir es... Uy vale. si lo que queremos ir es acercarnos hacia la... Esta isla, esta isla nos dio un por culo Trinacria Nos dio mucho, mucho, mucho por culo Cuando estuvimos con la otra... Eh, campaña con Sarpedón. Que fue un hecatombe llegar hasta allí. Fue, aquello fue una locura. Así que bueno, tal y como estamos, estamos aquí parados. No vamos a atacar aquí, o al menos vamos a esperar. Y vamos a pasar turno. Tenemos al espía ya aquí activo. Que yo espero que sea uno de. Uh, trueque único. Unirse a la guerra contra los Beocios. Me apunto. 94 de oro, 1 de bronce por 800 de madera en guerra contra curetes. Tiene acuerdos comerciales. Vale, te lo acepto, Ulises y taca. Me lo quedo. Vale, ok, ¿qué más tenemos? Uh, los Jonions tienen fiesta por ahí, eh. Vale, perfecto. Vale, ya tenemos los movimientos que queríamos. Ahora bien, vamos a movernos con este espía. ¿Por qué no? Clic izquierdo. Uy. No vamos a poder hacer acciones contra esta gente. Eh, vale, vamos a venir hasta aquí. Es que me da la sensación de que no puedo desembarcar. No puedo desembarcar con este hombre. Bueno, pues nada. Eh, a ver, vamos a hacer movimientos. ¿Dónde están los biocías? Aquí en el norte. Vale, pues nada, vamos a envenenar el pozo... A ver qué tal sale. Vamos a ir practicando contra estos... Bueno, estos son los de la... Fracaso. Vaya, estrepitoso. Vale, vamos a volver aquí. No, a Trinto no podemos volver, no llegamos. Pero tenemos ahí nuestro... Eh... Altar de Zeus, nuestro templo de Zeus. Vale, vamos a llevarnos a esta mujer hacia el norte, contra esta gente estamos en guerra no lo sé, quiero recordar que no, bueno, ok, ahora hacemos el movimiento con esta, vale ¿qué vamos a mejorar ahora? Corinto, no Epidauro, esto está correcto sí, vale, pues vamos a mejorar Corinto, aquí esta buena construcción, el pozo de grano para aumentar los alimentos, que estamos en negativo muy fuertemente vale, vamos a acercarnos aquí contra la madre Uf, o sea, aún así, ¿sabes? Tiene un ejército super rendeble. Que son unas cuantas unidades. ¿Tienen ataques envenenados y demás. Los arcos sí que van a preocupar. Pero bueno, tenemos los centauros. Esperemos que funcionen. Y esta unidad que tiene peso pesado. Pff, vale, ok, confiamos. Vamos a liberar la batalla esta. Si podemos, vamos a quitarnos unidades poco útiles para nosotros, vamos a limpiar de aquí la milicia y demás y contratamos unidades más potentes o al menos mejores como son esos luchadores con garrote que nos vienen bien porque tenemos a Zeus y además eh, son o sea eso es una mejora, es el mismo estereotipo de ejército pero más potente, vale, vamos a enfrentarnos a ellos a ver qué tal va vale, comenzamos el despliegue, perfecto vale, ok nuestro muro por aquí uff Encima ellos están aquí en la... En el barro. No vamos a luchar. Venga. Seamos listos. Esto es un grupo... Este grupo más ligero. Lo vamos a poner aquí en la zona del barro que no pasa nada. A ver, pero... ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Relativamente las más pesadas y reduce su efectividad en combate. como estos son tropas ligeras, las vamos a clavar aquí. Y ya está. Y abrimos el campo para hacer nuestra buena carga además, eh, a ver por favor poquito de organización, vale y los centauros por aquí están bien perfecto, empezamos batalla nos colocamos bien grupo 1 fijado aquí, grupo 3 aquí vale, el 4 con menos. nos Venga, vamos ahí, vale, nos vamos acercando poquito a poquito, ellos no van a querer bajar, obvio, tienen mucho arco, tienen tienen muchísimo rango también, aparte de tener rango tienen arco, o sea, aparte de tener, uh, uh, uh, uh. Vale, vale, avanzamos un poquito. A ver, vamos a colocarnos aquí. Como no somos pesada, que esta es ligera, se están movilizando hacia este costado. Vamos a coger un poquito más de ángulo. Nosotros está ubicando aquí a la infantería pesada. Vale, vale, vale, vale. Avanzamos por el centro. Sí, sí, sí, sí. Vale. Vale, vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Tenemos que llegar más o menos, más o menos a la vez. Vale, esto va a ser muy importante. Vale, vale, a ver. Vale, vale, vale, vale, vale, está bien. Ok. No tanto. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Están atacando a tu Vale, el 5. Vamos a entrar por la caballería uh. Vale, Amamenón Vale, estamos muy bien Vale, vamos a coger estas dos de lanzas Y vamos a colapsar aquí por detrás Vale Me gusta esto Me gusta mucho Me gusta mucho Vale, vale, perfecto. Venga, Gamenón, aquí. Venga, que os pasen por la cara y los reventáis. Uf. No, está bien porque los hemos hecho huir, ¿no? Pero... God. Los ataques envenenados tienen muchísima potencia. a Gamenón no se va a poner tirar la aristía ni de milagro. Bueno, y estos aquí, nada. Esto está bien porque vamos empujando hacia la nada. ¡Dios! Vaya marea de ondas, tú. Está bien porque él está súper desmoralizado. Vale, defensa cuerpo a cuerpo. Tus guerreros empiezan a titubear. Venga, venga, venga, venga, venga. Podemos, pero cómo van a empezar a titubear. Ah, bueno, vale. A ver, nos desplegamos cada uno por uno Vale, eso está bien Eso está muy bien Vale, vamos a desviar ya una de estas para allá la victoria Nah, está perfecto, al perfecto la O sea, mejor imposible Nada, victoria, se acabó Bravo Agaminón Ya estamos cogiéndole el puntito Ya estamos cogiéndole el puntito Hay que hacer ese, ese multitasking Ahí rápido y tiene que ser todo coordinado De pam, pam, pam, pam Pam, pam, pam, pam. Todo de golpe. O sea, no puedes perder el, el, el, el tempo de la batalla en ningún momento. Y tiene que ser. Vale. Eh, todos a una. Y haces la pinza así. Y colapsas. Pero sin eso, o sea, si se te pierde la pinza, no puedes hacer nada. Estás perdido. Se nota un montón que no seas capaz de hacer eso. Moral. Vamos a tirar el bufo de moral y ya está. Esta gente huye, pero ahora los Vamos a buscarlos. Uh, vale, su nombre es muy conocido. Perfecto. Llegamos a por ellos. Oh, Dios. ¿Por qué? Vale, nivel 7. No importa. Llama de reunión. Tiempo de espera. o oh, el área. Y aquí tenemos. Experiencia expoliando. Líder de inspiración. Ingresos por arrasar. Ingresos a los saqueos. Mm -hmm. Aumenta la probabilidad de hacer de combustión los caídos. Esto es una victoria. Vale, vamos a meter este. La protección del pueblo. Porque el resto. El resto no me gusta tanto bueno esto que es aumento de velocidad al fin y al cabo no nos viene mal bueno es que me gustaría subir de nivel la verdad y conforme vayamos subiendo de nivel lo vamos a notar muchísimo, defensa cuerpo a cuerpo con espada todas las unidades en los asedios moral a la lanza moral a las hachas sed de sangre ¡Buah! esto es una pasada Vale, nos vamos a guardar puntos, nos vamos a guardar puntos, nos vamos a guardar puntos. Vamos a ser listos. No, vale, espía no puede. Es que tenemos que matarlos, tenemos la misión de... De... Sí. Vale. Vamos a acercarnos y ya está. Vale, con la sacerdotisa, ¿dónde nos vamos a ir? Vamos a ir a... a, a Saludar a nuestros amigos los esbeocios. Venga. Un ritual un poquito random. A ver qué sale. 10 de Apolo. Bueno. Me sirve. Nuestro club del garrote, ¿cómo le va? Vamos a entrar a ver qué le pasa al club del garrote. Uh, vale, ok. Entendí. Imposible. No, pero no te quedes sin. Vale, ok. Por lo menos se puso a la mar. Eh, ahí es imposible entrar. O sea, vamos a necesitar el ejército de Agamenón que llegue allí para reventar todo aquello porque si no es imposible. ¡Uh! Con esta gente estamos en guerra. Los Jonios, la verdad es que están creciendo un montón, ¿eh? Han salido desde aquí. Mm, vale. Estamos en guerra contra los ocios que es esta zona de aquí al norte. Veremos. ¡Uh! Minias Bueno Ok eh, Tal y como estamos Construcción en Micenas Es que no es interesante nada por el momento Crecimiento de la provincia ¿Para qué? Salón del jefe Pff, Sería interesante a lo mejor para sacar los emisarios Y luego ir ganando la influencia Etc Pero es que Tenemos estos huecos aquí Luego a lo mejor destruirlo y empezar a sacar ese otro tipo de unidades. Puede, puede que no nos venga del todo mal. Aumentamos el crecimiento a toda pastilla. ¿Cuántos turnos nos queda para el excedente? Uno. Ah, no. Tres turnos para el excedente de población. Vale, vamos a construir esto. Que al fin y al cabo es baratito. Sí. Y, y hacemos que crezca la población. Y cuando ya lleguemos... a ah, a tener toda la población mejorada lo, lo quitaremos. Vale, perfecto. Ok, Aquiles. Uf, no, muy al norte. Amenaza estratégica en alza. Pero, y porque a mí me sale en rojo. No lo entiendo. Vale, ok. Vamos a aceptarle el, Bueno, cuánto producimos nosotros de bronce. 215 por turno Madera 197 Es que ahora mismo no la podemos casi absorber Él eh... tiene bonanza Ah no, es que acepta ese recurso y lo valora Bueno, te lo voy a aceptar, chico, va Venga, veamos, veamos, veamos A ver qué tenemos por aquí Jonia Y los trueque único, acuerdo ¡Oh, ¡Dios! Todos los días de mi vida Firmo esto El enfurecido caballo de Poseidón. Es bien sabido que el poderoso Poseidón detesta la ciudad de Troya y ansía derribar sus poderosas murallas que, según cuenta la leyenda, tuvo que levantar él mismo por orden de Zeus. El dios de las tempestades envía frecuentes terremotos contra la capital de los troyanos que siembran el caos entre sus habitantes y ejércitos. En tales ocasiones, antes de que se produzca tal desastre, los caballos de Troya, que perciben la inminente llegada de la furia de su creador, pician y cocean como si el Señor de las Profundidades hubiera enviado un furioso caballo a derrumbar sus murallas. <risas> quien quiera entender que entienda vale, nos vamos a cepillar a esta gente ya vale, perfecto, otra resolución ay, bien duro con el garrote tú. bueno, la más en este caso oh, moral, vamos a coger la moral un 8% es un montón lot Después de la madre, recompensas, hacerte la idea disponibles para reclutar, pero no podemos reclutarlos. ¿Qué pasa? Uh, daga de hierro. Ataque cuerpo a cuerpo, héroe cuerpo a cuerpo. Vale, facción destruida. Ok, vamos a volver para casa. ¿Podemos poner marcha? Vale, llegamos a, llegamos a Micenas y nos establecemos allí. Me gusta. Vale, y aquí que nos vamos a quedar. Perfecto. Ah, no podemos porque estamos... Vale. Ok, pues este nos lo vamos a llevar hacia el norte. Bueno. Es que a lo mejor... Sí, vámonos. vamos a llevárnoslo hacia allá. Vamos a debilitar aquí en Egina... A todas las tropas. La sacerdotisa la vamos a subir también hacia el norte. Vamos a... Uh, te vas. Vale. Y vamos a meterle calor aquí... A la guerra... Contra los peocios, Vale. Está bien porque la sacerdotisa va reduciendo moral y demás de todas las tropas. Ok, aparte de esto, ¿qué más tenemos? ¿Podemos construir? Sí, no, no, sí. Uh, Estínfalo. Vale, vale, vale. Tenemos estínfalo. Uh, Spachines Ligeros, Spad y Escudo, experta en flanqueo. Me gusta siendo una... Región más o menos secundaria Así que está muy bien esto Madera por turno Vale, ok, vamos a meter esto y ya está A ah, menos 100 Aún estamos a menos 100 de alimentos, eh Por turno, vale No, nah, tenemos Necesitamos Muchos, muchos, muchos A ver, ¿quién está en guerra con los jonios? Esto es jonia ¿Quién está en guerra con jonia? Diplomacia Jonia Nosos. Eolios jonios. Jonia. En guerra con los arcadios. Uf, vale, es que está creciendo mucho. Está creciendo mucho esta gente. Vale. Y hay que quitarse pueblos aqueos. Ah, te indica con quién puedes confederarte. Uh. ah no, pero bueno, nos llevamos de culo vale vale, ok, pues nada tal y, tal y como estamos, como no podemos hacer más movimientos, que lo tenemos todo en su sitio, vamos a pasar turno aquí no podemos quitar esto, no vale si puntos al día asignar lo sabemos no hay por qué preocuparse Siguiente. Uy, nos hemos alejado. Ah, bueno, claro. Nos hemos alejado. Itaca, Troya Dardania, Alicia Vale, vamos a bajar con la... nuestra banda del garrote hacia el sur. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Trueque único, 800. ¿Yo cuánto produzco? A ver, es que este subidón de alimentos nos puede valer para contratar la expedición. El miedo le puede. Mira, te lo voy a aceptar. Uh, ahí hay un movimiento de la gente de Aziz. Paz negociada. ¿De quién con quién? Beacios y Salamina. ¡Ah, es que! ¡Oh, qué rabia! Y me... me enchufan ahí a mí, a la guerra. Rollo, ok, oye, ven a ayudarnos. <ríe> y ahora que voy a ayudarnos, como. No, ya no, gracias, gracias. <ríe> no sé, me da toda la rabia esas cosas. Vale. ¿Dónde está esta gente? Este ejército de Aziz deberíamos ser capaces de reventarlo. Ahora bien, estamos en menos 5. Vamos a subir esto aquí en mi estas casas de piedra. Perfecto. ¿Aquí no podemos mejorar nada? No. El señor de los aqueos. Vale, vamos a viajar a Epidauro. Y nos colocamos allí. ¿Podemos reclutar aquí gente con escudo? Sí. Nos vale la pena, o pillo que no. Vale. Vale, vamos a empezar a hacer magia con nuestro espía. A ver qué tal. Oh, que desembarca y pierde todos los puntos, tú, de movimiento posibles. Me quedo muerto. Venga. La banda del garrote va a ser Driópedes. Driópedes. Driópes. Un uh, melos. ¿Dónde está Melos? aquí, Dios, vale, esto es un avance bastante importante no, no llega y tampoco, bueno, sí que llega y vamos a forzar creo que no, o no sé si habrá alguien en esta isla, lo descubriremos al desembarcar, supongo vale, encima es madera, los vamos a ahogar aquí vivos, ok, vale, vamos a llegar con nuestra sacerdotisa a Tebas oh Tebas de las siete puertas una gran desgracia se cernió sobre el rey Tideo y sus seis compañeros cuando marcharon contra esta ciudad. Y ahora su derrota afecta a la siguiente generación. ¿Bú? Envenenar pozo fracaso. Oye, este espía... Bueno, está de prácticas, ¿no? Ritual de predicción, 100%... ¿No tienen ejército esta gente? 20 en el favor de Ares. Perfecto. Sube de nivel nuestra sacerdotisa. Veamos qué le podemos dar. Pronosticar 10% de probabilidad de buenos presagios por sacrificios. Carácter estricto. Asentamientos propios. Coste de ritual de exaltación. Uh, eso está mal, eh. Bueno, ok. Vehículo del vino. Vale, vamos a guardar puntos. Y cuando tengamos esto, mejoramos la la arenga de espanto a nivel 2 a nivel 2 vale, perfecto perfecto, perfecto vale, Nos... vale no podemos movilizarnos y aquí ya estamos, no hay nada más que construir, perfecto continuamos para bingo, turnos para excedente de 1, bien vale. puntos voy a asignar, vale Siguiente turno. A ver qué ocurre. Que se mueve por aquí. Truque único y acceso militar. Estupendo, te lo concedo. Uh, unirse a la guerra contra Esperia. Esta gente nos está metiendo en unos fregados tan de gratis. Voy a decirte que no. Vamos a solucionar la guerra contra los Beocios. Y una vez ya tengamos eso listo, nos movemos. Muy al norte, se nos están quedando aquí. No tenemos. O oh, bueno, Tebas, si conseguimos asediar Tebas, es un avance bastante tocho. Uh, los de Azis, ¿eh? ¿Cómo van, eh? Los de Azis ¿cómo van? Poderías más veloces, cuerpo a cuerpo, las unidades de infantería ligera. Buah, ahora la guerra, la banda del garrote. Ira de Zeus en Corinto. El día se ha convertido en noche y los rayos desgarran el cielo. No cabe duda de que el mismísimo Zeus está dando rienda suelta a su furia. Pero que Deida será la responsable de haber desatado su rabia. Ares se le conoce por su mal temperamento y sus malas decisiones. Así que es lo más normal que haya incurrido en la ira de Zeus. Espera que la justificada furia del Señor del Olimpo no tarde en mitigarse. Ira de Zeus. Menos una capacidad de reclutamiento local. Edificios dañados. Bueno. Epeo. Bien. Movimiento en el mar. Motivación de Agamenón. Vale. Dios, Vale, pues reparamos esto. La cosa es gastar madera y piedra, ¿no, hijo? Y no tengo para esto ahora. Qué rabia me dan estas cosas. A ver, hijo mío. Confiamos en ti. Envenena. Fracaso. Oye, un poquito de seriedad, ¿no? Vale, le hemos quitado esto. Uh, ha subido al 8. Vale, perfecto. Ahora que ha subido al 8, vamos a ponerle... La plegaria de Atenía, que es defensa y defensa cuerpo a cuerpo a las unidades con espada. Vale, vamos a defen ponernos defensa cuerpo a cuerpo en los asedios. Que ahora mismo con espada tenemos poquita gente. Vamos a movilizarnos hasta aquí. Vale, perfecto. Vale. Nos enfrentamos al ejército de Cleón y a la guarnición y en serio esto está equilibrado en serio en serio uh, aquí tenemos un espacio muy bueno para poder luchar para meter aquí el grupo el grupo rápido ...por la retaguardia... ...o incluso al revés... ...para luchar por aquí... Y el grupo rápido por este lado... ...que salga desde el bosque... ...que así tienen un poquito de cobertura... ...aunque no tenían muchos proyectiles ellos, eh... ...vale... ...nos lo queda... ...Diugus... cómo molan esos huesos... ...¡Oh! ¡Hola! Escúchame... ...es una pasada... Los detalles que le han metido a lo escenario Menos mal Menos mal que estamos mirando Los detalles de escenario Esta gente sale por aquí Y yo voy a ir al choque de cabeza No cabemos ¿tú? No cabemos por aquí Ah, no, no, no, no yo quiero solo a estos Vale, no lo vamos a meter aquí Perfecto Aquí vamos a hacer un grupo, sí Aquí otro grupo, sí, aquí otro grupo, sí vale, Esta gente la vamos a clavar aquí Y esperamos Y empezamos la batalla y salimos Y vamos a chocar con el grupo 3 aquí Con el grupo 2 aquí Agamenón. Tira la velocidad El enemigo está recibiendo refuerzos Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. esta gente hay que reventarla. Vale, grupo 2. vamos a ser listos. Vamos a meter las lanzas aquí. Vamos a meter las espadas aquí. Agamenón aquí de cabeza. El enemigo ha detectado Hombre. tus unidades ocultas. Si no las ha llegado a detectar, tiene un problema. No hemos podido. Ah, es que no hemos llegado. Venga, va, que hay que aguantar, que esta gente ya viene por nosotros. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, gamenón. Esos bufitos, vamos. ¿Por qué no? Hemos entrado ahí al trapo, claro, venga. Ok, ¿este lado cómo está? Vale, tenemos tiempo Vamos a correr con la caballería vamos a ganar espacio Vale, grupo 1, ya todos para acá Oh, ¿y en verdad Estamos aquí replegados Viene con las lanzas, eh La verdad es que se nos quiere tirar Muy fuertemente eh, menos en un bufito ahí, eso es Venga, vamos a hacer que repartamos Toñas como panes Vale, esta gente ya se marcha, perfecto Ahora, vale, nos recuperamos Grupo 3, aquí Grupo 1, todos aquí Vale, hemos subido lo suficiente Sí, vale, vamos a hostigar Con esta un poquito, un poquito Modos escaramuza, Activado, perfecto Vale, grupo 2 nos colocamos También aquí, todos 18 segundos para el bufo de Agamenón Agamenón, volvemos, venga Vale, vale, vale, vale Uh, vienen embajada, eh Vienen embajada, vienen embajada Vienen embajada, vienen embajada Venga, grupo Vale, corremos vale. vale venga Venga, venga, venga Hasta aquí Grupo 5 Todos aquí Vale, perfecto. Vale, vamos a colocar aquí. Vosotros os quiero por aquí. Entradas y a romper. No, no, entradas y a romper. No, no me han entendido. Vale. menor. venga, entra ahí, que tu gente te lo está pidiendo. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Uh, esta carga va a ser apoteósica. Pero apoteósica. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Por Dios. Mira, por detrás, ¿sabes? <ríe> sí, tratar de subir que vienen todos los centauros de cara, chaval. Madre de Dios. Nah, maravilloso. Oh, encima con el bufo de la defensa. Nada, nada, nada. Espectacular. Aquí no sobrevive ni y... Dios. Perfecto. Vale. Vamos para allá. Los centauros, todos aquí. Bueno, no, es tontería. Vamos a eliminar gentecilla de ellos y ya está. Con que se quede el héroe, me da igual. Madre mía. ¿Qué espectáculo táctico acabamos de sacar aquí en medio? Pero menuda barbaridad. Porque esto ha sido una barbaridad. Otro nombre no tiene. ¡Qué bestialidad! Esa carga, esa carga de centauros ha sido oro. O sea, han llegado y han hecho... ¡puff! Pero... Eliminados de la faz de la tierra, chaval. Nah, se te quitan las ganas de preguntarle... Oye, ¿qué, qué tal? ¿Cómo vas? Dicen aquí, me acaba de reventar un centauro a la cabeza. ¿Cómo te lo cuento? Nah, perfecto. Vale, nada. Eh, listo, eliminados. Opa... Vale, finalizamos batalla Que eliminen lo que tengan que eliminar de ahí Y listo Sí, porque el resto no tiene Nada, vale, fin Se acabó Victoria decisiva, madre mía Menuda masacre táctica tú no, no han tenido oportunidad, eh No han tenido, o sea, hemos perdido Solo, solo, solo 45 soldados, tú 45 soldados Y es que lo peor es que tenían, entre comillas, la carga a favor Pero han chocado contra el muro Luego ha venido mi apoyo de la carga Y los centauros por detrás ha sido un espectáculo ¿Lo sabes? Y, porque se ha salvado este Pero... Madre mía, qué barbaridad Claro, esta gente no me ha dado tiempo a matarla porque han huido 13% Te lo compro Pero aquí y en cualquier lado Capacidad de movimiento en campaña, maravilloso. Valor ejemplar, área de del héroe, moral. Y nos hemos cepillado a todos los ejércitos. Así veíamos. No podemos, lástima. Bueno, siguiente turno. Vale, pues nada, así se nos ha quedado esto. Brutal. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este batallón. Y ahora bien, lo de siempre, seguidnos en Twitter las dos, tanto aquí como a mí, que va a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo, también recordad, seguidnos en Twitch, que hacemos directo, ahora estamos tratando de arrancar de nuevo en el canal, pero bueno, poco a poco ya vendrán los momentos, y suscribiros a través de los canal, estamos haciendo contenido diario, de calidad, y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo, así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, venga, hasta luego, adiós.